Sí, un gusto estar con, con usted y con, con la radio Llegando a todo lo que es el ámbito nacional Siempre gracias por la colaboración y por estar informando en Radio San Gabriel, que la escuchan todos a nivel nacional. Así es. Ministro, a ver, hay algunas dudas que hay que aclarar exactamente. Sabemos que estamos con esta pandemia, estamos en cuarentena, mucha familia encerrada en la casa, para ello el gobierno central propuso exactamente la canasta familia y como también el bono universal. Bueno, de esta, ¿cuál sería de inicio exactamente de estos beneficios que tenemos la familia y la familia que se está quedando en la casa? A ver, lo primero que, que, que hizo la presidenta e instruyó la presidenta Yanine Áñez fue que asignemos 10% del presupuesto general de la Nación para la salud. No teníamos en ese momento todavía... Eh, el dengue, no teníamos el coronavirus, fue a principio de año, no estaba tan grave. Se asignaron esos recursos y nos permitió en este momento atender en el tema de salud a todos los bolivianos. Y hemos cumplido con todo lo que se refiere a, a las medidas que se han venido tomando, y Bolivia es un ejemplo. Agradecerle al pueblo boliviano, 94% está acatando todo lo que se refiere a la cuarentena y la emergencia sanitaria. Eso demuestra la disciplina del pueblo boliviano, el gobierno está agradecido con todo, por todos los sacrificios que se están haciendo. Por eso, que una vez que se declaró la pandemia mundial inmediatamente eh, se tomó la medida de que los colegios no funcionen. Pero como fue aumentando el tema del, de los tiempos de la cuarentena porque estaban complicados a nivel mundial, fíjese usted, los muertos que han tenido en Italia, que han tenido en España, donde se suponen economías muy desarrolladas y servicios de salud también que tenían todas las condiciones, están sufriendo mucho. Entonces, este esfuerzo del pueblo boliviano para quedarse en su casa, este sacrificio el gobierno ha visto por necesaria y básicamente fundamental apoyar a las familias y sobre todo a las familias más desprotegidas. Entonces, primero sacamos el tema de la canasta familiar. Ahí los que reciben la canasta familiar... ...son los que reciben también la renta dignidad y no reciben otra renta o jubilación. También entran las madres que reciben el bono Juana Azurduy... ...y las personas con discapacidad moderada, grave y muy grave. Con esto lo que estamos haciendo es llegar al nivel, de, al grupo más desprotegido... ...que son las personas mayores de 60 años las madres estantes con el niño, porque acuérdese que el Juan Azurduy se paga seis meses antes de nacer y eh, 18 meses posteriores, y automáticamente ingresa y se beneficia de la canasta familiar. Y también las personas con discapacidad moderada, moderada grave y muy grave. Estos dos grupos, primero se pagó la renta dignidad, los que tienen renta dignidad, y ahora empezamos el 27 de abril, o sea el siguiente lunes, vamos a empezar a pagar lo que es la canasta familiar a las madres que reciben el bono Juana Azurduy y también las personas con discapacidad moderada, grave y muy grave. Pedirles paciencia, no quisiéramos ver a, a personas de la discapacidad, por ejemplo, haciendo colas horas antes, se les van a preparar eh, algunas eh, cajas especiales para que no tengan problemas. Y aquellas personas que no, pueden, que no pueden llegar también pueden llamar, por ejemplo, a las líneas gratuitas para que se les pague directamente. Esta es la canasta familiar que va a llegar aproximadamente a 1.200.000 personas. Este es el primer bono que se implementó y posteriormente también entramos en lo que correspondía al bono familia. Que acuérdense primero, solo íbamos para primaria de colegios fiscales, después ampliamos a inicial, posteriormente ampliamos a secundaria y también ahora se están pagando a todo lo que son los colegios particulares y también los temas de la noche todos los que estudian en la noche y las educaciones especiales no se ha dejado a nadie de los 18 años para abajo con lo cual la canasta, el bono familia va a los estudiantes básicamente como beneficiario final pero aquí Felipe hay que dejar claramente sentado fue lo que nosotros encontramos que van a ser 3.200.000 alumnos los que reciban el bono familia, que va, expande el beneficio a toda la familia, porque ahí recibe el padre, la madre o cualquiera de los puede... se ve beneficiada porque también si es soltera, si es casada, no discrimina si paga impuestos, no paga impuestos... El tener a un hijo en el colegio y hacer el esfuerzo de tenerlo en el colegio estudiando, dándole los útiles y todo, es que compensamos también de esta manera con el bono familia y como le digo son más de 3.200.000 para aquellas personas que en este momento y los estudiantes sobre todo que se están quedando en la casa. Uh -huh. Interesante, interesante Ministro, eh, esta aclaración eh, Ministro, eh, a ver, cuando hablamos de esta canasta familiar mucha gente nos hicieron la consulta también a este medio eh, para un poquito deslindarnos, a ver, eh, por ejemplo, este canasta familiar eh, es un beneficio a todos los estudiantes, a todas las mamás y a todas las personas discapacitadas de, de, y también personas mayores pero eh, ahora, el eh, bono universal lo va a beneficiar a todas las personas mayores de 18 años hasta 60 años. ¿Y qué pasa con un papá si es que tiene un hijo en, la, eh, en el colegio primaria? Eh, ¿Recibió este bono, el hijo, el, este bono canasta familiar beneficia al estudiante o también al papá más se le contempla? No, eh, son dos cosas distintas eh, en este caso. La canasta familiar va para los que cobran la renta dignidad. Aquellas personas mayores a 60 años que cobran la renta dignidad. En el bono familia lo que sí se define es que cada hijo, como no tiene cuenta, no puede cobrar al no ser mayor de edad, tiene un padre, una madre o un apoderado que va a cobrar por él. Y lo que estamos haciendo aquí es para verificar ese pago, es tener la libreta de los tres últimos años, cualquiera de 2017, 2018 y 2019, para verificar, porque acordate Felipe de que han habido muchos casos antes en que se ha quejado la gente que no le pagaron el bono Juancito Pinto que no le llegó, que hubieron problemas. Aquí lo que queremos es, la plata sale total transparencia del tesoro al banco y al banco va el que va a cobrar. Entonces, con la libreta definimos quién es el, que, el beneficiario, el niño, el joven y también quién es el apoderado. Entonces, con la libreta se verifica el niño o el joven posteriormente va con su carnet de identidad el apoderado, el padre o la madre y en el banco se le saca cuando cobra, se le saca una foto, eso, por eso es cuestión de seguridad tenemos quién lo cobró, así que ningún vivillo de esos que quiera cobrar doble esto va a aparecer en la foto del banco, lo cual no había antes porque se mandaban los pagos, no se registraban en muchos casos sino mediante alguna lista y eso se compara con el RUDE entonces el registro único de estudiantes que está el de este año por lo tanto hay una transparencia total lo único que el que cobra y el apoderado que cobra ya no tiene derecho al bono universal pero aquella persona eh, de canasta familiar si es mayor cobra su canasta sin ningún problema bueno señor ministro, lo cuestión por ejemplo también la gente se pregunta sobre el bono familia, ¿no? Soy, ¿Es una madre de ama de casa, una madre soltera, y tiene, está desocupada, tiene una niña en, en nivel primaria, pero también le tocaría el bono universal en este respecto? No, cuando cobra ya el, el bono familia y es la apoderada, ya no puede cobrar el bono universal. Porque en este caso, por ejemplo, el ministro de Educación también dijo no, en una ocasión, en una entrevista, que una madre que no tiene ocupación, que no percibe ni un salario mínimo en lo que es, pero cobra del hijo la canasta familia, pero al mismo tiempo también puede cobrar el bono, eh, el bono universal. Hay, ¿Sí? como se dice, hay una confusión, ¿no es cierto? No, eh, está reglamentado porque... Lo que se busca es que el beneficio del niño vaya a la familia y el apoderado que, co que cobra se inhabilita para cobrar el bono universal para evitar estas duplicaciones. Uh -huh. Ahora, ahí Felipe, si el padre del niño, por ejemplo, no tiene trabajo, ahí sí el padre puede cobrar. O sea... El que se inhabilita en la familia es el que cobra el bono del niño, pero si por ejemplo tiene el padre que no tiene trabajo, ese papá sí puede cobrar el bono universal. Uh -huh. Está claro, ministro, está claro en este caso. Así que si la mamá ha acompañado o ha ido a cobrar de su hijo, la mamá quedaría inhabilitada, pero el papá sí puede cobrar esta bono universal. ¿Está claro? tiene trabajo. Si sí, es que no tiene trabajo. Ajá. Eh, bueno, es una de las aclaraciones que tenemos exactamente que hay que aclarar. Hilakuya Canaca, por favor un minutito. Hilakuya Karaka, quitera cateija y esta cita, Radio San Gabriel. Canasta familia, casu cateipitha, mawawawawa, ma beneficio, katokani, nivel inicial, o como para que primaria, secundaria. Ukatha, caoquena, catejua, guana, caja, caja, ukar, cobre, sarkani, sañan, tatas, sañan, ucar, mamás, cobre, sarar, hanija, ukatata, sañan, janio, cobre, haspati, bono, universal, hasuca porque esa era la pregunta de muchos de los eh, hermanos y del campo y de la provincia también como acá del alto para poder sacar de esta duda eh, ministro tenemos más consultas por ejemplo hablábamos eh, cuando hablamos de carnet de identidad eh, por ejemplo cuando hablamos de las libretas escolares No sé si hasta podemos aclararle también, ministro Ya, a ver eh, Las libretas escolares Nos sirven para identificar al alumno Y cruzar con el RUDE Porque lo que no queremos es, es Las libretas de que se cobre para otra persona Entonces queremos identificar primero el beneficiario Con la libreta Que sí está en el colegio y que está en el RUDE, que es el Registro Único de Estudiantes del 2020, y el carnet del apoderado, la apoderada, o la madre, o el padre que cobra. Entonces con eso va directamente al banco y cobra. El carnet de identidad, si lo perdiste, eh, si lo perdieron, como no hay donde reponer, puede utilizar su licencia, porque el sistema del CIGEP, uno llega con su licencia, ellos verifican solamente el nombre y el carnet de identidad, si lo perdieron o si un joven, eh, por ejemplo, posteriormente cuando le toque o tiene que cobrar, tiene su libreta de servicio militar, también se la puede utilizar, se cruza con el CIGEP que está en el sistema, en el propio banco, por lo tanto va a cobrar. No queremos que porque no tuvo el carnet, no se cobra. Estamos facilitando simplemente con verificación, porque como está la foto también en el banco del que cobra, automáticamente tenemos un registro y una transparencia total. Ya, claro, claro, claro que sí, ministro, lo estamos escuchando exactamente, lo estamos escuchando. Tenemos una consultita, no sé si podemos hacerle consulta, a hermano Milán Berna, buen día. Eh, mediante esta radio Quiero consultar a su, mucha gente ¿Aló? Sí, te estamos escuchando Perdón, que hable un poquito de más de corte, de fuerte hermano puedan acceder también a cobrar había comentario o conclusión también, que no pueden acceder al cobro del eh, bono universal, por favor hermano ministro nos pueda responder, muchas gracias eh, ministro, eh, la consulta lo siguiente pregunta por ejemplo si es que aquella persona tiene NIT por ejemplo, este amigo nos adelanta exactamente la consulta, si es que puede cobrar este bono universal aquellos hermanos que facturan exactamente que emiten factura, esa es la consulta eh, los que tienen NI tienen una actividad económica, por lo tanto tiene un ingreso. Ellos no reciben el bono universal ajá así es aquí la cuya cancha o camacha que tiene la caja factura caja homana caja anigua acceso chirapcasmate pero camienza a canto que anigua hay una caja señor anima y maya como la camisa a China por ejemplo viaje para la caja personas que conit universal caja simplificado no sé si podemos aclarar esto un poquito señor ministro porque hay dos tipos de algunos emiten factura algunos no emiten factura Solo tienen el NIT, no sé si podemos aclarar esto. Ya, en primera instancia, los que primero no reciben el, el bono universal, aquellas personas que reciben al, alguna renta o que han cobrado canasta familiar o que han cobrado bono familia, por eso son los que no reciben ningún tipo de bono. Si en alguna de esas medidas no han recibido, tienen derecho al bono universal. En el tema específico del NIT, cuando es NIT de régimen general y tiene la actividad y está funcionando y tiene ingreso, no tiene derecho al bono universal, porque los que tienen NIT, ya sea simplificado o el NIT eh, de régimen general, se ha trabajado para que puedan acceder a créditos para tener el apoyo laboral al empleo y para pagar, si tiene 10 empleados, puede pagar eh, dos sueldos básicos que saldría un crédito, porque el que tiene NIT puede acceder también a los bancos, es otro beneficio. Y los que tienen NIT y son también de régimen simplificado, pueden acceder a los créditos de de microcrédito que se está trabajando con un monto con un fondo especial y que pueden ir a su banco y pueden sacar créditos para reactivación o mover su empresa y eso está a cinco años con uno de gracia. Por eso el nit da más facilidad para acceder también al sistema financiero y tener ese tipo de recursos. Salvo en algún caso en que ese NIT lo hayan cerrado antes, no esté funcionando, ese dueño sí tiene acceso al Bono Universal. Bueno, al respecto, señor ministro, lo cuestión, por ejemplo, en el artículo 2, donde el decreto 42.15 muy clarito dice, ¿no? Bono Familia va destinado directamente al hijo que está estudiando, ¿no es cierto?, al hijo que va estudiando. El papá va a recibir a nombre del hijo, porque es eh, el bono familia es a los hijos. Mientras tanto, el bono universal es a los papás y, a lo, como se dice, de mayor de 18 años para adelante hasta 60 años. Pero si la mamá va a recibir, es como una representación al hijo que va a recibir el bono... Eh, bono familia pero cómo es eso de que la mamá ya no recibe pero en cambio el bono universal no tiene género no discrimina pues a todos señor ministro efectivamente todo depende de cada familia felipe lo que pasa que la mayor cantidad de por ejemplo el bono canasta familiar el bono el bono familia que está y entre estos dos bonos que se están pagando en este momento, vamos a pagar aproximadamente a 8.200.000 personas en total. Claro. Entonces, tenemos una población de casi 11.900.000. Estamos entrando ya casi a un 75% de la población. Entonces, si está recibiendo... El beneficio efectivamente es para el niño, pero por eso se llama bono familia, porque mediante el niño, e independiente de la situación casada, divorciada, si pague impuestos, no pague impuestos, el niño es el beneficiario, entre comillas, que beneficia a esa familia. Y beneficia al apoderado, que es el que cobra, porque el niño no lo cobra. Claro, no, no. Si un padre o una madre, depende de cada familia, si el padre, por ejemplo, es el que cobra el bono familia del niño y la madre no trabaja y no tiene ingresos, sí puede cobrar el bono universal. Porque cuando vamos a cruzar la base de datos, ahí está, quién cobró por el niño, porque caso contrario estaríamos duplicando. Mm -hmm. qué interesante eh, ministro, tenemos otra consulta eh, bueno, cuando hablábamos de los carnets exactamente, algunos de los hermanos hermanas, más que todo, las hermanas las señoras, en, este, en esta coyuntura, en estos trámites exactamente, lo han perdido sus documentos, ellos están preguntándose, ¿cómo lo vamos a cobrar porque en el momento no hay todavía, eh, el CEGIP no trabaja para poder extenderle nueva documentación. No sé cómo lo podemos... Eh, sé, ¿Cuál sería la respuesta frente a esto? Ya, eh, la, las instrucciones, la Presidente Yanine Áñez siempre nos dijo, faciliten todo para que los, las familias bolivianas puedan cobrar por todo el esfuerzo que se está teniendo para salir de esta coyuntura ...que está afectando a muchísimo... A, todo, ...a nivel mundial... ...por eso... ...si usted, la hermana o el hermano... ...cualquiera sea... ...perdió su carnet de identidad... ...debe tener... ...la licencia de manejar... ...o también puede tener el pasaporte... ...si viajó a algún lado... ...o si el padre... Eh, ...tiene la libreta de servicio militar... ...puede ir... ...y con ese documento... ...automáticamente... El CEGIP lo que hace es verificar, en el banco verifican el número, verifican el número de carnet y no tiene problema, puede cobrar. Personas en, mayores también. Tres documentos alternativos, Felipe, para que los hermanos puedan perfectamente cobrar tanto el, el bono canasta, el bono familia, para en cualquier circunstancia, en cualquier organización o entidad bancaria. Otra cosa, Felipe, para que los hermanos nos entiendan, cuando tenemos el bono familia, el bono canasta, cinco, hasta ahí tenemos millones 8.200.000 personas, pero acuérdense que también estamos pagando del consumo de energía eléctrica de 1 a 120 bolivianos. Así Ningún es. hermano tiene que pagar esa factura porque la va a pagar el gobierno nacional. Entonces, si tu consumo de energía eléctrica es de 1 a 120, son aproximadamente 2 millones de conexiones domiciliarias, de, de instalaciones domiciliarias el 100% de esas domiciliarias es el 77% y el 100% lo paga directamente el gobierno que eso sí si multiplicamos por tres el beneficio es para casi 7 millones de personas en el tema del consumo de 1 a 120 en el tema del agua te paga el 50% por tres meses la factura de marzo, abril y mayo así que ese es otro beneficio también que tiene. Con lo cual estaríamos casi abarcando la mayor parte de, de los eh, de los beneficiarios y de la población boliviana. Ajá. Otra pregunta, Felipe, que siempre la hace: Si yo tengo, yo estoy en la universidad, no he cumplido 18 años... No tengo y no estoy en el colegio. Lógicamente esos son los buenos estudiantes que cumplieron con su cumplieron con su con su estudio, lo hicieron bien, pero el decreto dice desde los 18 años, no le correspondería. Estamos viendo cómo solucionar porque los que están entre 17 a 18 años que ni son estudiantes, ni son mayores a 18, nos recibirían para ver cómo solucionamos. Somos el, son menores los casos, pero también lo estamos buscando. Ajá, qué interesante. A ver, tengo una consulta de un participante. ¿Cómo está, hermano? Buen día. ¿Cuál sería su consulta? Buenos días. Le habla Rufo Corrio, ex ejecutivo de la CESU-CB. Quiero preguntarle al ministro y rectificar, con relación al decreto supremo 42.15 de fecha 14 de abril, el artículo 2 establece como bono universal a todas las personas mayores de 18 años hasta 60 años sin discriminación. Así lo establece el decreto supremo de 14 de abril. Lo que me alarma y lo que me sorprende es que el ministro no está... Interpretando bien este decreto supremo O es que tiene esa intención De engañar a la población ¿Por qué? Porque en el mismo Artículo 2, numeral 2 Uno de los parágrafos Dice, se exceptúa la aplicación Del, pre del parágrafo precedente Dice, quienes no pueden cobrar Los beneficiarios Directos de la canasta familiar Y bono familia ¿Quiénes son esos Beneficiarios directos? No son los papás ni las mamás. Los beneficiarios directos son el estudiante de aquel secundario, primario e inicial. Solamente el tutor o el papá o la mamá cobra en representación de estas, de estos menores. De acuerdo al, al código de familia nos dice el tutor solamente puede solamente es representativo. Si así fuera este decreto supremo, prácticamente es es un engaño a la población. Es una... Eh, que ya no sería el título o el concepto de bono universal. Bono universal significa eh, beneficiar a todas las personas de mayor 18 años a 60 años que no perciban algún salario, sean dependientes de, del Estado o dependientes de privados que estén registrados en la Contraloría General, impuestos nacionales que estén aportando sin embargo, está a tiempo el gobierno de modificarlo, caso contrario traerá consigo problemas, reacciones porque así lo estamos entendiendo asimismo quiero reiterar en un medio de comunicación televisiva el señor ministro Víctor Hugo Cárdenas ha establecido claramente todas las personas que no reciben algún beneficio eh, ...incluidos los bonos y los salarios del Estado o privado, tienen derecho a recibir. Puso ejemplo, en una entrevista con el señor Tijerina, estableció claramente el señor ministro de Educación. Aquel padre de familia que no tiene ningún ingreso, el papá, el mamá, y que haya recibido... ...tiene dos hijos, que haya recibido dos, dos bonos familiares, canasta familiar... Igual tiene derecho de recibir el papá como la mamá, porque estos señores, estos, el papá mamá no tienen ningún ingreso en este momento. ¿Qué me dice el señor ministro? Ya. Eh, Felipe, eh, sí. don Rufo Calle, que él siempre está en, en la política, lógicamente el concepto que se manejaba antes eh, con los bonos que dieron en el anterior gobierno, Nunca llegaron a más del 20-25% de la población, y en el tema de recursos tampoco. Lo que se busca aquí, en este momento, es que no se repitan los ingresos ni dupliquemos. Si estamos ya atendiendo con el bono familia, con el bono con, con el bono que corresponde a canasta familiar, básicamente a 8.200.000 se está pagando el 100% del consumo de 1 a 120 de electricidad, lo que estamos buscando es aquel grupo que no recibe ningún bono porque esta es una situación de emergencia que se está manejando. Entonces, no podemos nosotros estar duplicando porque el concepto del bono familia es efectivamente el niño como primer beneficiario pero no le vamos a dar a un niño 500 bolivianos para que vaya y se compre un celular, porque creo que no es el concepto, lo que se está dando es para que la familia, esos 500 bolivianos, que es un esfuerzo del pueblo boliviano en general y del Tesoro General del Estado, pueda acompañar el tema alimentario y lo que necesita la familia. Y... Como teníamos un grupo muy grande, en este caso, del que no recibía ningún bono ni ningún beneficio de esta emergencia, es por eso que en el reglamento se establece que no, en este caso, el niño como beneficiario va directamente para beneficio de la familia. Y el bono universal va para aquellas personas que no recibe ninguno de estos bonos, pero recibe el bono universal si no tiene ningún ingreso aparte. Por lo tanto, lo que se hace es llegar aproximadamente a 10 millones y medio de personas. Por lo tanto, la interpretación que hace Don Rufo Calle, lógicamente, es una interpretación, yo diría estrictamente personal y de tipo político que no está establecido en ninguno de los decretos. Uh -huh. Muchas gracias eh, por esa aclaración, eh, señor ministro. Señor ministro, eh, tenemos más consulta, exactamente, tenemos unos minutos más. Eh, eh, como se dice, eh, estamos con este COVID-19, estamos de subida, señor ministro. Y estos bonos exactamente nos tienen en la casa y mucha familia espera cobrar este beneficio y estar. Casa. Eh, sabemos de que este bono universal se va a pagar a partir del 30 de abril exactamente. ¿Qué pasaría si es que se estaría expandiendo más este COVID-19 acá en Bolivia, en nuestro país, eh, señor ministro? A ver, Felipe, te agradezco la pregunta. Para el pueblo boliviano, acuérdense ustedes que cuando comenzó el tema. El problema primero empezamos con el dengue y con otras cosas Ya se estaba atendiendo el tema de salud Hay un equipo, primero un equipo de médicos científicos Que asesoran directamente a la presidenta Donde se hace seguimiento de lo que está sucediendo a nivel mundial y a nivel nacional Efectivamente, estamos en este momento con algunos casos que estamos llegando casi a los 600 casos confirmados. Esto es una situación independiente, somos de los países con menos casos, el único que nos gana creo que es Paraguay, porque por lo demás están por encima de nosotros, por todas estas medidas y también la emergencia sanitaria y la cuarentena que el pueblo boliviano está cumpliendo. Hemos ido avanzando, acuérdense que la primera medida que se tomó de apoyo económico de ayuda económica a las familias, solo iba para el ciclo primario de colegios fiscales. Pero conforme fueron avanzando y expandiendo las fechas y los tiempos de lo que es el tema de la cuarentena por el coronavirus y para evitar mayores, mayores problemas, se hizo que se aísle, que empiecen primero con las personas mayores de 60 años, porque en Europa el 80-85% de los fallecidos son mayores a, 60 y, eh, a mayores a 60 años. Por eso se prohibió que salgan, se limitó la salida a mayores de 65, porque el contagio es más rápido y sobre todo le afecta directamente. Y el otro sector fue el de los niños. Y aquí estamos llegando casi al 100% de la población boliviana con uno de los bonos, o con el pago de la luz eléctrica, o con el pago del gas, o con el pago de lo que corresponde también al agua potable. Estamos revisando permanentemente, hay un equipo económico, también viendo cuáles son las circunstancias en las que está en este momento el país, y también ya la Presidenta anunció de que se están viendo las posibilidades en qué momento comenzamos a liberar el tema de la economía porque esto se está viendo también a nivel mundial por ejemplo, el tema de la construcción en España ya fue liberado estamos viendo los ejemplos que están sucediendo pero de continuar como está pasando en este momento hay un equipo médico, científico que está asesorando y orientando las decisiones también de la parte económica entonces, no se está descuidando ninguna de las áreas, a pesar que la crisis que nos dejaron del anterior gobierno y lo que está el tema de coronavirus, nos obliga a hacer esfuerzos muy grandes, pero estamos 24 horas viendo cómo lo solucionamos. Los informes que se van dando y que va saliendo por parte de la presidenta son permanentes y vamos a seguir trabajando para que primero se conserve la vida, por eso se han creado muchos hospitales solamente especializados en coronavirus. Entonces también se están comprando equipamiento, también se están eh, administrando eh, algunos recursos que van directamente a las poblaciones, al interior, y tratando de que no falte dónde tratarse en el tema de reactivos, laboratorios, cosa que tengamos la cadena médica para que si un boliviano sufre algún efecto del coronavirus, tenga los elementos de juicio para curarse. Bueno, al respecto, señor ministro, hay una otra preguntita, por ejemplo. Para los casos de adultos mayores que tengan problemas de movilidad por su avanzada edad, ¿qué se puede hacer en este momento? Eh, con... Te doy un dato, Felipe. Hasta hoy día... Tenemos casi 2 millones de pagos directos que hemos tenido. Quiere decir que ya el 20% casi de los beneficiarios ya están recibiendo. Los bancos están pagando alrededor de 200 mil pagos diarios. Entonces está en este momento funcionando y el Senacid tiene números especiales de teléfono en los cuales tienen para consulta, por ejemplo para para todo lo que se refiere a líneas de la gestora para las personas de la tercera edad, el teléfono 810-1610, porque hay brigadas que estamos comenzando a funcionar para pagar a aquellas personas que no pueden moverse. Y también estamos en este momento viendo la manera, creo que vamos a tener noticias pronto, para que también lleguemos al último rincón del país. Eso para que cada uno de los, cada una de las personas beneficiarias pueda también tener su, su bono. Aprovecho San Gabriel que llega a todas partes de Bolivia y del mundo para decirles, por ejemplo, de que ya vamos a empezar máximo la próxima semana con el tema de las brigadas en los distintos municipios. Directamente coordinando con las Fuerzas Armadas para poder llegar y hacer los pagos como corresponde, como sucedía también cuando se pagaba un bono de educación. Así es, como el Juancito Pinto. Efectivamente, eso vamos a trabajar, estamos en lo último con las Fuerzas Armadas, ellos tienen ya la experiencia y serán los que nos ayuden a llegar, por ejemplo, al TIPNIS, serán los que tendrán que llegar a los lugares donde no hay una entidad bancaria, pero como es, como son pagos, hay que tener el tema de la logística, por eso pedimos un poquito de paciencia, pero vamos a llegar a todos lados. Les quiero decir, por ejemplo, el Juancito Pinto a veces se tardaba mes, mes y medio en pagar, nosotros, y, y no pasa de un millón, y mil personas, aquí en este caso... Estamos, estamos hablando que vamos a llegar a 10 millones y medio de bolivianos y lógicamente estamos avanzando porque se están haciendo los pagos con una transparencia total porque van al banco a cobrar, no hay intermediarios de ningún tipo. Así que pedimos a la población y te agradezco Felipe y agradezco a, a Radio San Gabriel que nos permite llegar hasta el último rincón del país y decirles que igual se les va a pagar todos los bonos. Por ejemplo, el bono universal empezamos a pagarlo el 30 de abril y lógicamente eso también una vez que las personas cuando salga el tema de las Fuerzas Armadas van a poder pagar los tres bonos, por ejemplo, renta dignidad, canasta familiar y también el bono familia si es que así corresponde en los distintos municipios y en algunos casos, algunas comunidades donde no puede llegar el sistema financiero. Uh -huh. Interesante, Gila Cuyacaraca, Ucamata, Komana Cañatib, Cañamataqui. Niaguas, señal, acá bancos móviles, Ucana, Caui, Utani, militares militares, Copanacaua, Payiris, Arapjani, Cauca, Nacati, Hani, acá banco Tacubancuna, Cajutki, asesinaba ministro, Canais, Apristo, Gila Cuyacaraca. Ministro, es un pedido exactamente de toda la población, eh, comunidades alejadas, provincias alejadas donde realmente no pueden acceder a este a este cobro exactamente. Y además tenemos en el Banco Unión una, una, un, un banco móvil exactamente, apenas llega a atender más o menos como 37, 40 personas en el en el día, pero es numeroso. Entonces yo creo que quizá ya tendríamos esta respuesta favorable no a mucho tiempo para que también la comunidad y los pobladores y los hermanos beneficiarios que se que en la casa. Quizá para terminar, señor ministro. Bueno, Felipe, para terminar, agradecer, agradecer a Radio San Gabriel, agradecerte, Felipe, por esta oportunidad. Pedirle a la población, ha sido un esfuerzo. Pueden haber errores, eh, Felipe, o a la población, porque hemos tenido que trabajar en 21 días de armar todas estas medidas. ...conseguir los recursos, garantizarlos totalmente... ...y sobre todo que la gente sienta que de inmediato bajo un sistema transparente de pagos... ...puedan ellos ir al banco y recoger todo lo que se refiere a los bonos que estamos trabajando ahora... ...que ya se están pagando más el tema de luz eléctrica y también el bono universal... ...decirles que tengamos un poquito de paciencia... No nos aglomeremos para evitar eh, contagios, eh, mantengamos el distanciamiento social. La presidenta está pendiente 24 horas haciendo seguimiento a todos los problemas que hay. Esto es a nivel mundial, no es un problema solo de Bolivia, pero se están tomando todas las medidas para, de una o de otra manera, el pueblo boliviano sigamos teniendo fe en que vamos a salir todos juntos de esta pandemia que no la hemos visto nunca en la historia de la humanidad Ministro, muchísimas gracias pese que hay muchas consultas de los hermanos y hermanas por ejemplo, qué va a pasar con divorciados con vigidos, bueno, seguramente Ministro, queremos agradecer la participación esperando nuevamente su participación en, las, en los próximos días en que se va generando nuevas normativas, nuevos acuerdos y nuevos beneficios que se va a tener para la población Felipe, la última, los bonos son directas, no discriminan a nadie. No hay que si es divorciado, que si es viudo, que si paga impuestos, que si no paga impuestos. El sujeto, el beneficiario niño, permite pagarle a cualquiera. No hay discriminación, no es discrecional de ninguna manera. Está muy claro todo, más bien te agradezco. Eso para los divorciados, para las divorciadas, eso es cuestión de que ellos se pongan de acuerdo quién cobra el del niño, quién lo atiende, porque eso también es una cuestión que normaliza la relación en la familia y esperamos que esto también nos, nos sirva para seguir uniendo a toda la familia boliviana porque es una lucha que seguramente vamos a tener que convivir con el coronavirus, es lo que se está viendo a nivel mundial, se está haciendo seguimiento, pero confiamos en la capacidad del pueblo boliviano y el gobierno de la presidenta Yanine Áñez está pendiente de todo lo que sucede para seguir ayudando. Que Dios los bendiga. Ministro, ministro, por último, ministro, por último, eh, no, eh, nos decía, por ejemplo, que hay un teléfono de consulta, no sé si nos puede volver a repetirnos. Sí, el de la gestora mayores, eh, adultos mayores, es el 800 810-1610, 10. ahí pueden llamar, ahí también se está viendo el tema de ¿Sí? si podemos eh, atenderlos directamente, se coordina con el CENACID para ver los pagos que se puedan dar en el CENACID al 715-32879 y... 42, 24, 25 que son las líneas con las cuales se pueden ver de atender a las personas adultas mayores que definitivamente tienen mucho problema y no se pueden mover, lo mismo estamos haciendo brigadas especiales para lo que van a hacer los discapacitados Bueno señor ministro por ejemplo en provincia nos escriben por ejemplo que dicen aquellas familias que cobran eh... ...que cobran, ¿pueden cobrar de los ambos niveles, digamos, de secundaria o de primaria? Porque en los bancos no quieren atender al respecto, es lo que indican el eh, señor ministro. Sí, ahí tenemos un problema porque se están pagando de acuerdo a las bases de datos que se van dando... ...y para que no tengamos las aglomeraciones. Lo que puede hacer es esperar cuando toque el anterior, ya poder cobrar los dos. Lo que no podemos es pagar anticipado. Hoy ha empezado primaria... Eh, del segundo básico para sexto y es cuestión de esperar si lo quiere cobrar en una sola cuando le toca o cuando ya están en los tiempos de los dos que empezaron ya puede cobrarlo los dos es más, si una persona también tiene el tema de renta dignidad en el tema de su cuota y va por su canasta familiar puede cobrarlo perfectamente los dos no tiene ningún problema Ajá, está claro. Ministro, muchísimas gracias, lo agradecemos por la participación. A través del programa Levantemos Nuestro Pueblo. Bueno, un saludo y Dios los bendiga. Allá, allá. Hay la cuya el ministro de Economía y ministro de ministro de Economía y Finanzas Públicas, y ministro de ¡Vamos